Yo no solamente tuve, tuve un desacuerdo con algo que tú dijiste, Lili. Que tú dijiste, hijo adoptivo de soy Yo no soy hijo adoptivo de soy, yo soy de Sosúa, Así que tú te dejes de cosas. Tú me quieres sacar de aquí, eh. Oye, no, Novedades importantes en el municipio de Sosúa. En comercios de Sosuba aquí... Yo quiero pedir que con un fuerte aplauso recibamos al Presidente de la República todos de pie porque hoy inicia la historia en Sosúa con un hombre serio, trabajador y dedicado el Presidente Luis Rodolfo Binader y a todos ustedes representantes del sector social de aquí de Sosúa en el cual todos estamos comprometidos con relanzar. Este es un proyecto ganar-ganar, ganar para todos. Ganan los comerciantes de Sosúa que se organizan y no me cabe duda que se van a duplicar la cantidad de visitantes que va a venir a la playa y van a vender más y van a tener sus propios establecimientos. Gana la población de Sosúa. Gana el turismo nacional, los turistas ...que en toda la zona norte... ...tienen Sosú ahí en el país... ...como un ícono... ...como lo que fue... ...la vanguardia... ...este pueblo... ...fue el primer pueblo realmente turístico del país... ...y hacia ahí tenemos también... ...que recuperar... ...el gobierno está poniendo su parte... ...como dijo David, esta inversión... ...de más de 600 millones de pesos... ...en la cual... Yo, quise, yo hubiese querido ir más rápido, pero también había que conseguir el consenso. que dice el hilo? ¿Dónde está el hilo? Que dice el hilo, había que conseguir ese consenso. Porque este gobierno trabaja con el consenso. El consenso no significa unanimidad. ¿eh? Nunca todos van a estar de acuerdo un 100%, pero sí la mayoría. Y así tenemos que también trabajar con ese consenso para además de la infraestructura física, cambiar la infraestructura social de este pueblo, de esta comunidad, que es lo que realmente va a relanzar Sosúa. La infraestructura física es fundamental, pero ahora también tenemos que relanzar Sosúa como un destino turístico sano, familiar, un destino turístico donde tú puedas caminar esas calles sin ningún tipo de temor... para que realmente podamos tener mucho más turistas que lo que están viniendo hoy, que en términos relativos, desde el año 2004 nosotros hemos venido, y cuando digo nosotros, lo digo de esos y Puerto Plata, ha venido en una tendencia decreciente, esa es la realidad, y nosotros tenemos que cambiar eso, y lo vamos a cambiar haciendo las modificaciones con una verdadera ...ruta estratégica, inteligente que beneficia a todos. Este gobierno sabe que un desarrollo es verdaderamente social y económico... ...cuando integra a todos los sectores de la población. Y en la peor crisis de este siglo, en la que hemos tenido que gobernar... ...en la crisis más compleja, porque ha sido una crisis de salud con una pandemia y una crisis económica doble, provocada por la pandemia y después por la guerra, nosotros hemos sabido gobernar en esa crisis, no solamente atendiendo la crisis, sino atendiendo los problemas urgentes, los de mediano y los de largo plazo. Y por eso tenemos que trabajar juntos. Como dijo David, aquí tenemos un acuerdo con UNICEF también para trabajar con la protección de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a los comerciantes, les vamos a facilitar préstamos de PROM y PYME los vamos a capacitar también para que puedan tener el mejor desempeño posible. Pero quiero decir que esta no es la única obra que estamos haciendo aquí. Además, otras obras pequeñas pero importantes a través del ayuntamiento estamos haciendo el cuartel de bomberos, el cuartel de la defensa civil. Ya tenemos asignados los fondos y está licitado y adjudicado el nuevo cuartel de la policía que están haciendo. Están haciendo el desalojo del lugar y para el próximo año tenemos el hospital de Sosúa que iba a ser y lo dije Había una institución internacional que iba a hacer una donación, no se pudo, vamos a buscar los fondos ya del gobierno central. Y todo esto, señores, repito, en la peor crisis de este siglo, y sin haber, y sin haber hecho una reforma fiscal. ¿Y cómo? Administrando con eficiencia y con honestidad. Y buscando cada centavo para apropiarlo, en los lugares donde ayude a la calidad de vida de la gente. Esto es va a ayudar a la economía de toda la región. Y el que ayuda en la economía, no solamente el vendedor aquí, el comerciante la playa se va a beneficiar. Se van a beneficiar los hoteles y en los hoteles van a haber más empleo y los restaurantes del, también del de, pueblo de Sosúa y la ferretería que van a vender y los pequeños comerciantes y todo eso se viene una distribución y un impacto indirecto en la economía como lo hemos logrado con el turismo que fuimos recuerden según la organización mundial del turismo y según las estadísticas el país que mayor se recuperó en el mundo después de la pandemia quiero felicitar el sentido comunitario, de prudencia, tanto de la alcaldía con el liderazgo para lograr este acuerdo, como de nuestros queridos amigos comerciantes. Yo no solamente tuve, tuve un desacuerdo con algo que tú dijiste, Lili. Que tú dijiste, hijo adoptivo, eso soy yo. no soy hijo adoptivo, eso soy yo, soy de Sosúa. Así que tú te dejes de cosas Tú me quieres sacar de aquí, eh. Por lo tanto vamos a trabajar juntos, vamos a mejorar la calidad de vida de todos. Felicito esa madurez de los comerciantes de aquí de Sosúa. Felicito también a la familia Pastoriza que ha logrado, hemos logrado este acuerdo en beneficio, de, repito, de todos y de todas. Y recuerden que este gobierno que su presidente y, consecuentemente, sus funcionarios, el único objetivo es mejorar la calidad de vida de la gente. Y para eso hay que tomar muchas medidas, todas de manera coherente en lo social, en lo económico, en las áreas de salud, en las áreas de educación, para lograr eso. A veces queremos caminar más rápido, queremos ir más rápido, el primero que lo quiera hacer soy yo. Pero muchas veces debemos de hacerlo con una base firme, como se ha hecho en el día de hoy. Felicidades a todos y hoy puedo decir, conjuntamente con todas las otras acciones, que realmente Sosúa y toda la región va a empezar a cambiar. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias al excelentísimo señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana.